Desayunes con nosotros. No tenga presión. Una diosa. Vamos al móvil que está. A ver qué bichito nos consiguió Jimena Cirulic desde Temayquén. A ver. ¡Pame! Sí, Estamos dosis. en el acuario de Temayquén. Está todo oscuro, todo en silencio. Así que vamos a traerlos a este clima. Estamos como en lo que es la vedette de Temayquén, ¿no? Todo el mundo viene acá. Todo el mundo viene acá. Y a todo el mundo le encanta el acuario Maiken. Se va con la mejor impresión de este lugar. Vemos es de todo. Vemos mantarrayas. Vemos... A ver, mirá este tiburón. A ver, lo llegan a ver, este es gigante. ¿Cuánto este come este... ese bicho? 140 kilos. Wow, y pesa, pesa 100... come 4 kilos por semana acá en el acuario. Sí. Ellos en la naturaleza cada 15 días comen esa misma cantidad. Y acá se les da un poquito más seguido. ...para que estén bien satisfechos y no necesiten de... ¿Alguna personita cada tanto se morfano? Y alguno que se porta mal y saca fotos con flash, por ejemplo, a veces se, lo, se las tira... nada no, mentira oh, bueno, no, bueno, la no, cámara no... tendremos que bajar la intensidad de la luz, ¿no? Porque en realidad les hace mal. A ellos la luz les hace mal porque no tienen párpados, ningún pez tiene párpados... ...y eh, la luz del flash les provoca como una ceguera momentánea... ...y hace que se choquen con el decorado del acuario... Claro. ...por eso es que le pedimos siempre encarecidamente... mira el... vengan, vengan, acompáñenme acá, vamos a ver... ...porque en el acuario de Temayquén también pueden... ...bueno, primero que pueden venir a dormir con los tiburones... ...hay una, una travesía que vienen de noche, hacen fogones y se quedan durmiendo acá... ...sí, sí, eso es los viernes y los sábados, eh, por la noche... A eso de la media, llega la gente, pasa toda la noche acá en, en Temaiquén, hacemos distintas actividades nocturnas ¿Sí? y después. Venimos a dormir al acuario Dormimos sí. toda la noche en el acuario Y al día siguiente recorren el parque Igual, no es, Obviamente no es literal que dormís con los tiburones Bueno, justo ahora se fueron todos mira, Pero la idea prestar la almohada a algunos Pero no, en realidad eh, están ellos rodeándonos Se apagan las luces Y la gente realmente duerme Toda la noche porque en, al otro día en, bolsa de dormir En bolsitas de dormir, exacto Bueno, se nos fueron todos, yo les quería mostrar las mantarrayas Desde abajo que están buenísimas, pero ahora se fueron mira acá pasa un tiburón Acá tenemos a la almoteado, ¿sí? Es, a ver, no, el escalandrú. Este es un escalandrú y ahí viene la raya, el chucho. ¡Wow! Esta gigante es el chucho de mar. ¿Chucho? Chucho de te mar. Da te da chucho, porque te da un son chucho. Son familiares de las mantarrayas. Porque te da chucho? ¿Por qué está el nombre? De ese es un nombre, no sé si te, ¡Wow! te da miedo, pero es el nombre vulgar de este animal. Es una especie de raya que de hecho acá en el acuario eh, se, se, se está trabajando e investigando, porque se conoce muy poco de ellas. Ellas habitan nuestro mar argentino, al igual que todos los tiburones, las dos especies de tiburones. Ahí viene otra. Tan ¿La de Todos los tiburones que tienen acá son autóctonos de, de, de la Argentina, digamos. Exactamente, son autóctonos del mar argentino, viven muy cerca de las costas. De, de nuestras playas. Vamos para allá de nuevo. ¿Y cuántos litros de agua hay en este acuario? Hasta agua salada, obviamente. Exactamente, y aproximadamente hay 1.100.000 litros de agua que ¿Sí? fueron traídos desde Mar del Plata, en ¿Sí, 40 es? camiones cisterna. Wow, buenísimo! Ahí ¿Sí, escuchamos, pame, yo ¿Y seguía, les, sí. ¿sí? sí. les queremos agradecer porque se nos termina el programa. Muchas gracias a la gente de Tema que gracias a vos, Jiménez.